el Trabagol, con el mejor equipo deportivo Tafagol, gol, gol, gol, gol el Rafa gol, gol, gol. gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. <tose> ¿Qué tal amigos? Buenas noches, Dios les bendiga a todos Muchas gracias por recibirnos en sus casas En sus hogares a esta hora Cuando podemos compartir con todos ustedes El super debate, un programa diferente a todos En radio y televisión En radio, originamos de lunes a viernes Este espacio de tres horas Tres horas de pura candela En AM, La Voz del Río Grande eh, Todelar, 910 Y en Canela Estéreo ¿no? 87.9 de lunes a viernes de 12 del día a 3 de la tarde. Estamos con el debate. Bueno, los domingos acá también, desde luego, por nuestro canal regional Tele Antioquia Emociona. Y bueno, les quiero recordar unas palabras del apóstol Pablo en estos tiempos es donde hay crisis, donde la gente se desanima está desesperanzada por todo lo que ve, y pierde la paz, el goce, y muchas veces no pueden ni dormir, por eso en Juan 14, 27 dice, mi paz os dejo, dice el Señor Jesucristo, mi paz os dejo y mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe nuestra mente, nuestro corazón, ni tenga miedo, porque en el mundo, ya todos sabemos cómo es la paz del mundo, que cuando se firma y dicen paz, entonces lo que viene es, destrucción, guerra, violencia, atentados. Entonces, como ya nos conocemos eso, pero hay algo que perdura en el corazón y es la paz de Dios. Podemos tener problemas, porque todos los tenemos. ¿Quién no tiene problemas? Todos los tenemos. Nadie está exento de problemas, de dificultades, pero cuando se tiene a Cristo, el Señor da una paz que está por encima del problema de las circunstancias y su mente está firme y no está pensando en tirarse... De, de, del último piso de la torre con el tejer del puente del mico, amarrarse una soga al cuello o tirársela en plancha al metro. ¿Por qué? Porque la paz de Dios guarda su corazón y sus pensamientos. Bueno, ahora sí nos vamos. En, en esta noche, las personas que nos llamen tenemos premios. Tenemos premios entre las personas que nos llamen esta noche a nuestras líneas 24, 232, 46, 04 y 01, 515015 Esta noche tenemos la, eh, la caneca de más placa para que la gente escriba. Esta noche, y, y o responda, llame a nuestra línea, responda, la caneca de más placa, que son dos en uno, son dos en uno que tenemos para todos ustedes, que es estuco y revoque, dos en uno. Llame y, se, y participa de este premio. También tenemos una espectacular ancheta que nos entrega al Score Farmacéutica, al medicamento de calidad con servicio humano y trae pues eh, el INE el linamiento deportivo con aceite de semillas de cannabis, el bublil, y también tiene el Benzevit Masin. Que estaremos entregando. Estábamos entregando también de Chitul, mire esta plancha, herramientas manuales de calidad, este juego de llaves espectacular. Entre las personas que nos llamen, se van a ganar este juego de llaves o esa espectacular plancha a vapor, impresionante de. De las personas que llamen esta noche, pues van a poder participar de este premio. Y finalmente tenemos las anchetas de la comarca. Voy a entregar dos anchetas de la comarca entre las personas que nos llamen esta noche a nuestra línea 232-4204, con todos los productos de la comarca, porque ahí tenemos los buñuelos, la, los buñuelos, la natilla, y tenemos absolutamente todos los productos de la comarca, como la mazamorra, la comarca, la mazamorra, la comarca. Así que esta ancheta la estaremos entregando. La pregunta de esta noche es así de sencilla. Quién es el técnico más ganador del fútbol colombiano, ¿cierto? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el técnico más ganador en títulos en el fútbol colombiano? Ya les vamos a dar pistas, pistas, pistas, para que ustedes respondan la pregunta. Entre los que llamen, vamos a entrar toda esa cantidad de premios. Y ahora sí, les voy a recordar que los resultados del fútbol de nuestros equipos antioqueños, nacional. Acaba de derrotar al América dos goles a cero en el Pascual. El partido terminó en el minuto 90, la adición no la dieron. Anoche Medellín iba ganando y por falta, y por falta de concentración, en el minuto 91 le hicieron el gol. Medellín 2, Tolima 2, Envigado de visitante, le empató a Jaguares 1-1. Y esta tarde en Río Negro, Águilas cayó frente al Deportivo Cali dos goles. Por uno. De estos temas vamos a estar hablando en algunos momentos en el super debate El programa diferente a todos en radio y televisión Bueno, y ahora sí nos vamos a la polémica, nos vamos al debate El debate lo presentamos a nombre del Hotel Dan Carton Cuando usted venga mi amigo a Medellín, venga al Hotel Dan Carton Amabilidad, amabilidad y excelencia, la vida es un lujo en el Hotel Dan Carton. Es un hotel cinco estrellas. Cinco estrellas. Bueno, ya conoces cuándo se vende la licencia de conducción. Renovarla en Condomédicos es tu mejor opción. Llámanos o visítenos en el Centro Comercial Punto Clave, local 261. Financiamos con Flamingo Hiciste Crédito. Conducimos Info, 448 78 448-4272. Más placa, masilla y estuco plástico acrílico. Ahórrate el reboque tiempo y dinero. Aplícalo en concreto, bloques, ladrillos y drywall. Perfecto acabado en tus obras. Bueno, y estamos también a nombre de la Alcaldía de Dabeiba, porque en Dabeiba ya construimos este espectacular Coliseo de las destrezas de Dabeiba. Sí, aquí lo pueden apreciar, una obra de el alcalde que renovó y que une a todo el municipio de Dabeiba, así que los estamos invitando cordialmente, porque el doctor Lector Urrego Durango. Dabeiba, sí señor, todos unidos por David y ese espectacular coliseo y nuevamente les digo la repito si quiere renovar su licencia señor Gustavo sorio por supuesto que a usted le interesa renovar Hay que ir a la con médicos usted le interesa por supuesto renovar su licencia de conducción pues queremos recomendarle en esta noche por supuesto que usted se acerque a con no, drogadicos. Es tu mejor opción. Llámenos o visítenos en el centro de comercial. clave local 261. Financiamos con Flamingo y Ciste Crédito. Info 448-4278-448-4272. Y ahora sí nos vamos a la polémica, nos vamos al debate nacional. Dos partidos de esta semana, definitivos. Uno contra el Deportivo Caní y este que fue ante la América de Cali, la Copa Colombia. Nacional ha clasificado a la final, ya es finalista con el Deportivo Pereira. Partidos que se van a jugar el 10 de noviembre y el 24 de noviembre. Sierra Nacional de visitante. Pero ya está en la final. El que quede campeón, queda campeón de la Copa Colombia y clasifica a Copa Libertadores de América. Y esta noche Nacional, pues lamentablemente... Eh, derrotó, lo digo lamentable, por el profesor Osorio, que fue técnico de Atlético Nacional, perdió dos goles a cero y pudo ser más, con el América en el Pascual, también el partido en problemas, la gente se metió, la gente no quiere a Osorio. Le doy la bienvenida al hombre que no tiene pelos en la lengua, don Luciano González Sequea. Buenas noches, Luciano, ¿y qué tiene que decir? Del, del líder absoluto de Atlético Nacional. Buenas noches, señor director. Buenas noches para todas y para todos. a igual, pasito para que no se ofendan los oídos de algunos televidentes. No es que a veces eh, se sube el tono a unos desniveles. No, no, lo, lo, lo que pasa es que desgraciadamente yo no puedo hablar pasito. Eso es no. un problema que yo tengo y me queda como tan complicado con placer. Primero, yo no soy periodista. Segundo, hablar en tono bajo. No soy capaz, no soy capaz. Pero algunos oídos se ofenden y mandan cartas que ni que la firman. Y uno sabe a quién contestarle. Porque yo sí saco tiempo para contestar los mensajes que me envían. Pero como no tienen ni firma, ni dirección, ni apartado, ni nada. Entonces uno a quién le contesta. Entonces a los CNN que critican, que yo hablo muy duro. Les voy a hablar así pacitico. Yo quisiera hablar hoy del fútbol, de pelota de paredes de, de toques de goles pero lamentablemente no es así y no puede ser así y voy a meterme en camisa de once varas porque es que lamentablemente los equipos de balompié del país para qué gastan plata contratando jugadores queriendo hacer mejor el espectáculo cuando la gente que no tiene nada que ver se está tirando en todo ya saben a quién me estoy refiriendo y hay, y hay casos puntuales por ejemplo en la final o semifinal o como lo llame, dos partidos finales entre Deportivo Cali y Nacional el técnico del Cali se quejó de un penalti y salieron los expertos que es que las tetillas son parte de la mano y que el toras no, no queda cerca de la mano y que entonces era penalti pero el técnico del Deportivo Cali no miró que hace unos minutos atrás su defensor central saca la mano en plena área, le estira del cuerpo y tampoco se lo pitaron. Y hoy, hoy, en el Estadio Pascual Guerrero, bueno, dicen que de ahorita voy a hablar de eso también, un contragolpe mortal, tres hombres de Nacional solo meten el gol y se lo anulan, por fuera de lugar. Es que el reglamento y el reglamento... Desde que el reglamento se volvió interpretación de los señores de negro, el fútbol se va a ir sometiendo a los caprichos de los señores de negro para que un equipo entrena, trabaja, busca algo para encontrarse aunque los señores de negro deciden. En el partido Medellín-Tolima, eh, donde nace el segundo gol de Medellín, una pelota que había salido y lo ve el juez de línea y se hace el pendejo y, y habilite y la gente de Medellín, mete el gol. No es culpa del Medellín, ni es culpa del Cali, ni es culpa del Nacional, es culpa de quienes están administrando justicia. Pero dicho esto, antes de que me sancione y me venga una catombe encima, Nacional le ganó a América porque fue superior, simplemente superior, como está siendo superior a todos los rivales que tienen el campeonato colombiano, porque se ha perdido con Santa Fe, regalo del señor Oliveira si sí ha perdido con el equipo deportivo Pereira, dos regalos de Jason Pereira, han sido autoderrotas pero jugando fútbol ninguno ha sido mejor que Atlético Nacional, entonces hoy pasó una cosa normal, que es lo normal que Nacional ganara, ¿por qué? porque es el mejor de todos, pero yo sí estoy viendo la mano muy dura cuando veo la manera como los señores de la justicia en el fútbol la están administrando están viendo los partidos, yo no voy a hablar de mala fe, pero están viendo los partidos de espalda y sin ningún tipo de lupa para cómo permite un, un árbitro esa carnicería que hoy desató el América en el campo de juego contra la gente nacional? de nacional. Dos jugadores lesionados salen de la cancha lesionados y no fue el estado del terreno, no fue que se hablaron el tobillito, fueron patadas, alevosas, descaradas con un juez que aparte de permitir todo eso, anula un gol que para mí es legítimo, que para, como el reglamento cambia cada dos minutos, y lo mantiene en el bolsillo de ellos para aplicarlo al arbitrio de ellos, bueno, les queda muy bien los árbitros, al arbitrio de ellos lo aplican, entonces el partido quedó apenas 2 a 0, apenas 2 a 0, debió quedar 4 o 5 a 0. Bueno, eh, prosigamos. Eh, estamos en el tema de Nacional, partido que acaba de terminar. Luego estaremos abordando el tema del de Independiente Medellín. Eh, ¿Justo a la victoria de Nacional o, o tiene algún reparo el triunfo verde hoy en Cancha del Pascual? No, don hola. Gustavo, buenas noches, bienvenido. Hola, don Rafa Gol. Le doy gracias a Dios por todo. Primero, yo le voy a hacer una sugerencia a usted, señor director, eh, porque aquí hay personas que se dedican toda la transmisión de fútbol que hacemos. Y mire, señor, se gastó 10 minutos para hablar de los árbitros. No, hombre, hay que hablar de fútbol. Mire, yo le sugiero que a partir de hoy usted cree un, una sección que se llame el comentario antiarbitral. El comentario antiarbitral, porque acá siempre en, la, en las transmisiones nos preocupamos más por el árbitro que por el juego. Hoy Nacional fue más que el América. 15 minutos apenas por allí sometió un poco el América Atlético Nacional con dos jugadas que fueron dos postazos, uno de Adrián Ramos y el otro fue de John Palacios, el, el lateral derecho de América, pero después ya vino en la contra la jugada de Olivera, que es bien ejecutada porque hay una pared, el señor Rifle Andrade desde el piso le devuelve la pelota a Olivera, Olivera se la había entregado a Rifle, Rifle se la devuelve a Olivera y Olivera, remata de afuera y es gol y ahí empezó a caerse a pedacitos américa porque américa eh, desde que yo vi la nómina de, de américa dije juan carlos osorio siempre nos dijo que después de haber dirigido la selección mexicana y no iba a cambiar no iba a cambiar de idea iba a atacar con más hombres que defender y eso y hoy fue exagerado ya porque puso solamente un volante de contención a Luis Paz, un medio centro, Pero con un problema, Luis Paz se fue porque creía que era puntero y también delantero y dejó ese sector de la cancha descubierto. Y entonces eh, Nacional, cada que quería, eh, llegaba en transición rápida y le pudo haber hecho dos goles más. Y América no encontraba la vuelta. Y en el segundo tiempo... Eh, sí, decían, ¿y por qué Nacional no le hace el tercero? Nacional no se desgastó, Nacional controló el partido, le hizo fútbol control y entonces fácilmente le ganó el partido porque no había como en América eh, se llegara siquiera a una aproximación buena porque siempre se tomaban malas decisiones jugadores que no andan en un buen momento, que cuando tienen que tirar pase no lo tiran y cuando tienen que rematar a la puerta tampoco lo hacen. Mejor dicho, es un caos hoy América de Cali. Y estoy casi que seguro que hoy sale Juan Carlos Osorio del América. Bueno, un saludo a don Augusto Velosa, el cirujano del comentario. Realmente le iba a preguntar eso. ¿Este marcador, que desde luego no le favorece al América absolutamente para nada, podría marcar en esta noche la salida del técnico del América? Así es, Rafa. Hemos conocido que eh, el próximo martes es el, la fecha límite para tomar una eternación. El mismo Juan Carlos Osorio en una rueda de prensa dijo, pidió disculpas a la visión y dice el próximo martes en un comunicado se va a tomar la determinación, pero permítame tres cositas antes en junio ascendió Huila hoy desciende, lamentablemente descendía, eh, desciende Huila, Si todos los partidos ya descendió, para enero del 2022 a muerte en Buenos Aires un tipo que fue un gran partido en Colombia, Miguel Ángel Basílico un profesional y una personota realmente, pasó por Boca Santa Fe, Millonarios, etcétera, etcétera le cargaste la maleta, eh, supongo puede que sí y tercer punto, <risa> respuesta de la Di Mayor a, al técnico del Deportivo Cali por las protestas en el partido aquí contra Atlético. Rafael no, no hable arbitraje que se va a prohibir no, en esta sala. Que, miren, solamente eso faltaba. Hay una solicitud, así como nosotros en la Copa América y en la Comebol, en la limitoria, nos permiten escuchar los audios del barco con el árbitro ¿no? en las determinaciones. Hoy muchos aficionados están diciéndole a, a la Di Mayor, ¿permiten escuchar, el audio del árbitro y el bar en Colombia, en Colombia, ha dicho la de Mayor, no señor, eso no se puede, estar prohibido por la FIFA, en, la, en las Copas Américas y en las eliminatorias se puede, pero en los campeonatos regionales de los países no se permite, no, no hablé de eso hombre, ese es un tema que quería es comentar sobre ese particular, ¿Qué tal es inclusive esa? muchos dicen que por qué por la televisión en directo en Colombia en el fútbol no se permite escuchar el audio del bar y, y del árbitro, mucho menos van a permitir ese tema, bueno lo otro sí, ya se ha hablado, la superioridad y hoy de Atlético Nacional sobre él. No, pero mejor que no dejen escuchar esos audios. ¿Sabe por qué, okay. don Rafa Gol y compañeros? Y perdóneme, don Augusto, porque queda muy mal el bar. Como, como ustedes mm. vieron la jugada ayer, en donde el señor Johnny Nestroza va al bar y el bar seguramente lo hace equivocar cuando el arquero de Patriotas va y, con, y puñetea el balón. Sí, por, por, por lo que usted tanto habla, Rafa, por la inercia, puede que toque al jugador del Deportivo Pereira un muchacho Brian, pero hermano, eh, no es Brian Castrillón, era otro morenito que entró. hablando hablando arbitraje. Entró. Y entonces, entonces el árbitro va a, a mirar el bar Y el VAR, y el, y el oiga, y el bar me parece que lo hace equivocar al señor Johnny Nestrosa, porque para mí no hay falta ahí. El arquero sale a puchetear el balón. Bueno, eh, y hace... señor director, qué coherencia. Ya. ¡No hablemos de arbitraje. Ah, pero, Ah, pero, hablando este, arbitraje. No, sí, pero este agregado, sí, ojo, está al Pereira, arbitraje. al Pereira que es rival de Nacional, lo llevan en coche. Ojo a eso. Para la final, señor González, al Pereira lo van a llevar. quiero que lo vuelvan a termino. ya se ha dicho toda la superioridad de Atlético Nacional sobre el América de Cali. América de Cali, triste. Y hoy, y usted me preguntaba por Osorio, y quiero porque es que Osorio nos duele, porque es una persona que queremos, que respetamos, que admiramos a Osorio. Mire, en cuatro meses, eliminado de la Copa del y al Deportivo Cali, perdió la final de la Superliga con Santa Fe y está fuera de los ocho. En cuatro meses, tres cosas descachadas del, del técnico, y perder el clásico, lamentablemente, el y perdió ¿no? el clásico. Ahí está, ahí. y hoy hablábamos en la transmisión de fútbol de la forma como se armó el América, dejó salir a, a Carrascal, dejó de salir a Juan Vergara, John Arias, Juan David Pérez, mejor dicho, y trajo pura menudita, menudita, lamentable la constitución del la América de Cali y Cometí. Bueno, muchas gracias, cirujano. Eh, saludo a Juan Diego Arroyave. Para que nos hable, usted cómo, cómo, cómo vio hoy la actuación de Nacional América en el Pascual Guerrero de Cali. Buenas noches, Rafa Gol. Saludos para usted, para todos los televidentes y la gente que sigue las plataformas digitales de Rafa Gol al aire. Árbitos, árbitos, árbitros Y ni hablar de la Liga Antioqueña de Fútbol. Ay, Dios mío. Así está peor la cosa. Bueno, el partido de América y, y, deportivo, y Atlético Nacional me parece que ha dejado, pues, para Nacional... La tranquilidad de fortalecerse como líder, la, la tranquilidad de ir armando un tema en lo deportivo, donde hay jugadores que ya están logrando un nivel muy óptimo a lo, que, a lo que pretende el juego, a lo que pretende la exigencia del equipo. Y me parece que hoy ha sido uno de esos partidos donde, con una América que no tenía ningún tipo de concepto, no había conceptos defensivos, no tenía conceptos ofensivos, un equipo que atacaba a la, a la montonera, entonces, Nacional con tranquilidad logró soportar y, y, y manejar esto. Y manejándolo con la efectividad de estos dos goles que le dieron esa tranquilidad para quedar eh, eh, de líder absoluto del torneo y para sumar otros tres puntos más para seguir fortaleciendo esa reclasificación, etcétera, Tantas cosas que lleva esto de los triunfos en, la, en, la, en la, el tema de sumatorias. Lo que más resalto de Nacional es el tema individual. Tanto jugador que venía cuestionado, que algunos con bajo rendimiento, otros cómo han subido su nivel. Por ejemplo, Brian Rovira tuvo por allá un bache y hoy por hoy lleva una seguidilla de partidos donde ha sido uno de los grandes destacados del cuadro Atlético Nacional. Y también mirando otros niveles en, otro, en otros jugadores. Otros que no, no han logrado, eran, pero ya no están, no están mucho. El caso de Andrade, que Andrade ahí paulatinamente está tratando de volver otra vez al rifle que todos conocemos y a la gran figura que siempre ha llevado la camiseta del Atlético Nacional. Es un partido de esos que nos deja... A, a, a todos los que ama, amamos todo el fútbol eh, con tranquilidad con Nacional, con un técnico como Alejandro Restrepo que está eh, imponiendo su idea táctica y su, su trabajo bajo la asesoría de una persona como Francisco Maturana que maneja los hilos deportivos del equipo verde, muy bien por Nacional y ha ganado en Fran Cali en la ciudad de Cali, lo de los árbitros eso sí es aparte parte don Rafa le damos la bienvenida en la mesa de la polémica, del debate, a Don la Lavó. Buenas noches, Don Elqui. ¿Y qué pista nos va a dar sobre la pregunta? Sobre el técnico en el fútbol colombiano más ganador de la historia, muy sencillo, antioqueño él, médico de profesión, fue, infortunadamente murió hace poco, fue arquero de fútbol, fue subcampeón con América de Cali, campeón con Millonarios, Santa Fe y América, quiere más. Nació en Sopetrán. Era subcampeón de Copa Libertadores. Subcampeón de Libertadores. Y no dirigió y, ningún equipo país. Correcto, y nació en Sopetrán. Y su apellido tiene un 8. Bueno, el saludo muy cordial, señoras y señores, don Rafa Gol para mis compañeros y el invitado, porque dice que no es periodista, entonces el invitado este set, don Luciano González, a todos los internautas y televidentes. Lo no, primero, semana de pasión para los equipos del Valle del Cauca ante Atlético Nacional, es que señores, Nacional le gana al Cali, nacional finalista de la Copa Colombia tres años llevaba Nacional sin llegar a una final, que es mucho tiempo para lo que es Atlético Nacional. Y esto tiene un nombre, Álvaro Restrepo. Alejandro. Alejandro, perdón. Alejandro Restrepo como técnico de Atlético Nacional. Porque, claro, el señor Maturana es una muy buena añadidura, un muy buen asesor, pero es increíble lo que yo escuché a mitad de semana que no, que es que todo tiene que ver con el doctor Maturana. Es muy importante la llegada de Pacho Maturana, don Francisco Maturana, pero hay un hombre que ha hecho tangible esta eh, posibilidad de llegar a Nacional y ha respondido bien. Hoy Nacional tuvo seriedad, jerarquía y hay aspectos muy importantes para analizar. Mire que quienes anotaron los goles no venían siendo titulares de Atlético Nacional. Señor técnico, lo que demostró Olivera está muy por encima de Perea como titular de Atlético Nacional. Lo de Sebastián Gómez. Y me parece que Nacional en el segundo tiempo le perdonó la vida al América. Este partido era por lo menos para dos o tres goles más a favor de Atlético Nacional. Pero me parece que es un resultado muy justo para el equipo de Erdolaga. Eso sí, yo cuestiono al árbitro porque cómo no vamos a cuestionar a los árbitros si tienen que ver con un espectáculo de fútbol y son la autoridad. Y hay una crisis enorme de los árbitros, sobre todo en el fútbol colombiano. Yo lo cuestiono porque, mire, curiosamente Rafa tuvo más tarjetas amarillas los jugadores verdes que los americanos. Y de América de Cali, dos jugadores eh, fueron golpeados de Atlético Nacional y salían los lesionados, Aguilar y Harlan Barrera. No cuestionó al árbitro por la acción de, de Sebastián Gómez, que lo anuló bien. Es increíble, es increíble, aquí hay que aprender de arbitraje, pues, ¿cómo así? Es que antes de rematar un jugador debe tener delante dos del equipo contrario para que sea válida la acción del gol, y solamente había uno. Pero Nacional, muy bien hoy. Lo felicito nacional. por saber tanto arbitraje. Vamos a cerrar el tema de Nacional. Es? A ver, cierre usted. Conclusiones de Nacional. Sobrao, más que el América, sobrao en el campeonato. Hasta ahora no aparecen rivales claros. Hasta ahora no aparecen rivales contundentes. Y sí tiene que ver Maturana en lo de Nacional, porque Alejandro Restrepo, el técnico titular en este momento, sí estaba antes en Nacional. Y no pasaba nada con el equipo de, de Osorio, con el equipo de, de este señor que se fue. Y llegó Pacho Maturana, y yo coincidencia, las cosas han cambiado. Sí tiene que ver y mucho el doctor Maturana en lo que pasa en Atlético Nacional. Conclusiones, don Gustavo. Sí, pero, pero parto por decir que Nacional en la estructura no ha cambiado. La esencia de lo que es Nacional, tocar la pelota, profundizar, salida de laterales es lo mismo se, se ha, creo que se ha fortalecido un poco con el ingreso de Harlan Barrera, porque yo me acuerdo lo que me decía Juan Carlos Osorio, yo le preguntaba ¿por qué no pones a Harlan Barrera? me decía, no, yo no lo pongo y termina viendo el partido conmigo desde el banco porque a él le falta le falta eh, en la cancha cuando lo pongo, a él le falta dinámica le falta un poco de más velocidad y mire que ahora Harlan Barrera es otro Harlan Barrera, en Nacional, es un hombre titular al lado del rifle Andrade. Entonces, yo creo que faltó fue, de parte de Juan Carlos Osorio, haberlo potenciado un poco más y darle también lo que los técnicos dicen, un poco de cariñito. Y lo, y lo otro, el otro tema interesante es que Alejandro eh, Restrepo, el técnico Nacional, se dio cuenta que no solamente por las puntas iba a atacar a, a la América, sino por el centro. Tenía un solo volante recuperador en la América. Ah, no, pues le une a Harlan con rifle... Despedazaron esa zona de la América de Cali. Y eso que faltó un jugador como Perlaza que tiene entesopatía del tendón de Aquiles. Por ahora se, eh, no se conoce la, inca, la incapacidad que los médicos le van a dar a este jugador un volante recuperador de Nacional. Qué bien, cirujano, su explicación. Bueno. Una, una de las cosas que ha tenido Nacional y, y hoy la evidenció es que regresaron a Olivera a la posición que es la de él, central por izquierda. Y mire, hasta con gol se presentó en el marcador, entonces son aciertos y donde se le va mostrando a los jugadores en niveles individuales, donde tiene que ubicarlos el técnico Alejandro Restrepo es un plus alto que tiene Nacional en este momento y sobre todo la motivación para enfrentar otra final del fútbol colombiano ante el conjunto deportivo Cali nadie le quita el mérito al doctor Maturana pero hay que poner por encima al señor Restrepo él sí estaba en Nacional, pero no tenía el protagonismo actual porque es la cabeza y anteriormente no lo era en el equipo verdolaga hay un pero de este partido y son las lesiones, y ojalá haya recuperación de dos jugadores fundamentales en Nacional como Harlan Barrera y Aguilar, y tiene que ver Paz, se cansó de dar patadas, y salió como si nada del terreno de juego, no lo sacó el árbitro, lo sacó Juan Carlos Osorio, Qué berraco para meter patadas, hombre, y el árbitro calladito. Bueno, ahí cerramos el tema de Nacional, próximo partido de Nacional. Nacional jugará el próximo miércoles contra Once Caldas, aquí en el estadio Atanasio Girardot, a las 8 y 5 de la noche. Bueno, señor, y don laome, lo felicito por la camisa y la corbata. Señor, es que les estamos rendiendo homenaje a esas damas y a sus caballeros también porque a los hombres también nos da eh, sobre el mes de prevenc prevención de cáncer de mama. Así que a esas damas mucha resiliencia a esos compañeros que pues, han tenido la oportunidad de sufrir esta enfermedad. Palante Porque hay un entorno en este país y hoy nos vestimos de rosado precisamente acompañándolos a todos ustedes. Camisa rosada, corbata rosada. Sí, señor. Precisamente el homenaje a todas las mujeres que padecen realmente esta lamentable enfermedad. Bueno, eh, Medellín, Medellín jugó anoche y estaba ganando el partido pero uno tiene que concentrarse hasta que el árbitro pite. Y en 90 más uno le hicieron el gol al Medellín, señor Osorio. Sí, a Medellín le hicieron el gol en el minuto 90 más uno. E increíblemente el error más grave fue el del arquero. ¿Por qué? Porque primero primero hay un error del capitán Andrés Cadaví, porque Julio Comezaña tuvo razón en la rueda de prensa, yo vi el partido en repetición, lo vi en la madrugada de hoy, porque uno a veces ahí en el fragor de la transmisión deja pasar algunos detalles. Entonces, es muy bueno ver el partido en repetición con tranquilidad para uno sacar más conclusiones y llenarse uno de motivos para poder analizar. Entonces, el, el primer error es de Andrés Cadavid, que salta y no contacta la pelota. Después, el señor Arboleda se confía en que el arquero va a hacerse al balón. Pero uno tiene que, en el fútbol, desconfiar. Lo primero que tiene que hacer es desconfiar. Entonces, Arboleda entra ahí. Pero el, pero el error más grave y el que queda al final es el del arquero, porque él tenía que mínimo mínimo puñetear esa pelota. Mínimo puñetearla. Y ahí me parece que el hombre se confió, la puntea el jugador Ramírez del Tolimel el paraguayo, y la metió. Entonces ahí viene el problema para Independiente Medellín. Pero ayer, ayer mire que hubo una controversia, una polémica, que porque el Tolima había tenido más oportunidades de gol. Y precisamente para eso me fui a ver nuevamente el partido. Medellín tiene 10 oportunidades de gol. 10 oportunidades. Le sumo a esas 10 oportunidades, le sumo ahí en las 10, el que se come buletiz solo, solo, porque esa es una oportunidad de gol. El, eh, Luciano no le gusta, eh, él solamente eh, mm -hmm. tiene en cuenta las oportunidades de gol, las que le rematan al arquero, pero si yo en los 5 con 50 me como un gol, es posibilidad de gol, diferente es que yo desde la mitad de la cancha tira a pelota, como diría William, al palo de mango, es diferente, entonces en este caso yo sume la de buletiza y me dan 10, y, y le sumo, y, y mire que las del Tolima fueron 5, fueron 5, dos de ellas de Caicedo, una de ellas gol, en el segundo tiempo tuvo otro cabezazo y, y en el primer tiempo tuvo dos plata, dos plata que ganó la posición a los, a los defensores, pero no hizo un centro bueno. Entonces esa se toma como aproximación, no como posibilidad de gol. Y en el segundo tiempo el señor Plata tiene una mano a mano con el arquero. Esa sí se la sumo como posibilidad de gol porque el hombre se tragó ese gol. Y Rafa y la última fue la de Orozco. Cuando rematan de afuera, la eh, da rebote el arquero. Y el señor Orozco, que pudo cabeció mal esa pelota después de que el arquero dio un mal rebote allí, se lo comió porque la tiró afuera de cabeza. Sí, señor. John Hendry Orozco. ¿O sea qué dice del partido de anoche, señor Bueno, yo russiano? no lo vi en repetición porque sé que la repetición me dirá, me dirá exactamente lo mismo. Y me extraña mucho que Hernán Torres, que cuestionó tanto el, el partido que perdió con Nacional por el arbitraje, haya hecho caso omiso, aunque él... Aunque él parece, como ahora no pueden protestar por los árbitros, que hagan lo que quieran y nadie protesta. Él parece que dijo, ustedes lo vieron. Yo sí vi que el segundo gol de Medellín se origina en un saque de banda que era a favor del Tolima. Eso sí lo vi sí, y, no lo todos. y no necesité la repetición del partido. Y vi también que las aproximaciones del Tolima es que, bueno, uno un tiro de 40 metros y que salga por encima del palo, Opción de gol es cuando el tiro de 40 metros pega en el palo, como la que tuvo hoy el América. Esa es, esa, es, esa es opción de gol. Y en términos generales más de lo mismo. Tolima sobrado en el primer tiempo para meter tres o cuatro goles y Medellín tiene que esperar a, a estar perdiendo para ir a reaccionar. De lo contrario <coughs> proponer ser el, la persona que proponga la entrada, eso no es el actual Medellín del señor Julio Avelino Comezaña. Eh, contradicciones de Hernán Torres cuando dice Hernán Torres que los goles del Medellín fueron errores de la defensa del Tolima. Pues también podríamos decir que los errores del Tolima son errores de la defensa del Medellín los goles del y del arquero, los goles del Tolima. Y después dice, no, Medellín jugó un segundo tiempo espectacular. Uh -huh. Es la palabra que emplea Hernán Torres. Y es cierto, aunque no tan espectacular o si no hubiese ganado, pero de todas maneras sí 12 tiros, 10 muy cercanos a la portería adversaria, etcétera, etcétera. Fue superior Medellín al Tolima, pero mire esa acción en el último minuto, minuto 93, tres de adición cuando llega la jugada donde falla la que, el que ha sido la figura del Medellín, Mosquera Manuelejo. Es increíble. De todas maneras, hay que advertir que Medellín también tiene mucho lesionado y que Comenzaña ha tenido que hacer revulsivos, sobre todo en la zona defensiva. Lesionado eh, Didier Bueno, lesionado Víctor Moreno cuando vimos que era estado hospitalizado, problemas en el páncreas, Miguel Camargo fracturado de un tobillo, eh, Mambo Díaz, Reina con fatigua muscular, etcétera, etcétera, seis jugadores que se le cayeron a Comezaña y tuvo que hacer rebusión. Ya tiene la disculpa en caso de no. Ya, ya la tiene. A mí me parece que este, este partido pues deja para Medellín, algo muy preocupante es el rendimiento de, de, de, de, de colectivo individual, primer tiempo para el olvido, para el olvido por lo que pasó donde Tolima no le quiso hacer más goles al, al Medellín, y en el segundo tiempo la aplicación de, de, de, del, del revulsivo, lo que le tocaba al técnico Gomesaña, y la mejora de la actitud pero es que hay dos hechos que no se pueden obviar, por ejemplo, el segundo gol del Medellín, cuando este lateral Gutiérrez, la pelota le sale y se ve a las claras y se repite donde el balón sale pero ni el juez de línea, ni el hábito del partido, mucho menos se, se percatan de ello y en el gol de el to, del Tolima donde comete el error el marmolejo, se le ha ido todo el mundo lanza en ristre a Juan Guillermo Arboleda primero, no lo voy a defender sino que es que uno tiene que mirar con ciertos, con ciertos el, el, del fútbol cuando un jugador no está en su posición y segundo, es una pelota que es netamente de portero él, él le hace la sombra para que el golero la gane y no la gana y por eso el Tolima le empató ese partido en el último minuto al Medellín son hechos que hay que tener en cuenta con un equipo que está buscando entrar dentro de los ocho, que cualquier punto que consiga le va a dejar un, eh, una posibilidad eh, grande para estar aspirando a esta casilla. Pero desafortunadamente con estos errores no se puede y ahí es donde tiene que aplicar los correctivos necesarios el técnico Gómez Aña. Pues uno diría, Rafa, que así eh, los técnicos de fútbol no sean los que jueguen en la cancha, tiene mucho que ver en el rendimiento de los jugadores porque precisamente son quienes los seleccionan. Para quien habla, el resultado tiene eh, mucho que ver el técnico Julio Avelino Comesaña. Primero la cantidad de errores defensivos y ahí tuvo que ver el técnico Comesaña utilizando Arboleda. Es que Arboleda, si como lateral no ha funcionado en el Medellín, mucho menos como defensa central, aquí le faltó sentido común al técnico de Independiente Medellín. Y sobre todo cuando un defensa, porque se advierte en el fútbol que cuando el defensa comete un error prácticamente es un gol en contra, porque es el último hombre antes del arquero, punto uno, punto dos. El primer tiempo muy discreto, Independiente Medellín, con muy pocas opciones. Para el segundo tiempo cambió y sabe que tuvo que ver un jugador, Vladimir Hernández, porque cuando Tolima es un equipo tan físico, si sí falta una hormiguita, un jugador que tuviera la posibilidad de mover esa defensa tan lenta del Tolima y fue Vladimir Hernández. Tuvo tanto que ver el técnico en el resultado, que quien hizo los dos goles de Independiente Medellín, Agustín Buletiz, este pechito lo ha venido pidiendo cada partido, por fin lo utilizó. Y estuvo en dos, tres opciones y marcó dos goles a favor del conjunto Independiente Medellín. Sí, Pero es, es increíble que un equipo goles. profesional como Medellín lleve ya varios partidos, porque no solamente fue hoy, fue el anterior Nacional. Faltando cinco minutos, iba ganando el Clásico, desconcentrados. Y aquí, precisamente ante el equipo Deportes Tolima, uno que ya le toca ir a la tribuna como único representante, por lo menos de Rafa Gol en este momento en el estadio, ve el sufrimiento del hincha de Medellín. Y el segundo tiempo, cuando se estaba disfrutando por parte del hincha, hay esta equivocación y el gol del Tolima. Bueno, Increíble. precisamente tenemos los hinchas de corazón. ¿Qué dicen los hinchas de corazón? Al final del juego, Medellín empatando el partido 2 a 2, ya en los estertores del partido, se dejó empatar del Torino Los hinchas de corazón hablaron al final del partido con Donenki la voz Así es el fútbol y así es la vida. Buen segundo tiempo de Independiente Medellín con Vladimir Hernández, dos goles de Buletis, pero al final se empata el partido. Medallo 2, Tolima 2. Vamos a saludar al hincha de corazón. ¿Qué piensa hincha del medallo de este partido, joven? Sinceramente no sabemos qué es lo que estamos pagando, pero definitivamente Medellín en el segundo tiempo fue un gran equipo y en seis meses nada más el arquero cometió ese error nomás. ¿Usted qué dice? Tapó muy bien en el clásico, pero el segundo gol es gol del completico, pero Am bien Medellín. Amigo, usted ¿Qué piensa? Hombre la voz, me parece que jugamos un, un excelente segundo tiempo, desgraciadamente en ese último minuto nos marcaron, pero yo no me voy aburrido, yo me voy contento del estadio La voz Amigos que Dios lo bendiga, ¿qué piensa en lo que vio? El problema es que me no traje, sabe, ni ha salido, el resultado. Estuvo muy bien y pues eh, menor... el primer tiempo jugó muy bien, pero el segundo ahí sí ahí sí fue malito. ¿sabe? que yo lo vi al revés, me parece que fue mejor el segundo, pero yo sí, respeto sí. su opinión ¿usted qué sí. dice? No hermano, sistema defensivo de Medellín hay es que trabajarle más eh, además, ha mejorado el equipo, obviamente se ha mejorado, está mucho mejor, pero el sistema defensivo está muy regular, si no hay defensa no hay nada. Pero ¿Qué, dice, ¿Qué dice Amanda Miguel del Medallo? <risa> <risa> no, pues a mí me parece que como siempre digo, nunca hay que celebrar antes de tiempo, porque sí, mire Así se ya. metieron un gol último minuto. ¿Vino la familia? Sí, la familia. Sí, a ver, pues eh, ella le heredó el cabello a la mamá, a la mamá sí, vea que bonita la mamá, opinión del partido bueno, creo que como dice la niña, celebramos antes de tiempo y bueno, no, no nos podíamos relajar al final que fue muy bien pero nos dejamos empatar sí, ¿usted qué dice la mamá? no, estuvo bien, fallamos, una sola falla de la y nos la cobraron, pero adelante me da, llegamos a mi medalla Ya ha sido figura más mar mosquera marbolejo? igual estoy diciendo hincha el medallo, empate, pierdo a y estemos donde estemos ¡vamos rojo! eso está bien, ¿usted qué dice? Ese joven no una desconcentración y nos, empa, nos empataron el partido pero con todas siempre con medallo usted que dice para palante para adelante medallo ustedes son esposos claro hace, claro que hace sí. cuánto no hace muchos años ¿Quién enamoró a quién ah, todos nos enamoramos ¿Sí? el Medellín nos enamoró a los ah, dos un besito un besito ahí vea empatitis, pero no, no, estuvo bien estuvo bien, ¿qué dice la niña? no, que estuvo muy bueno yeah, el corazón, del corazón ¿usted qué dice? Eh, muy bien el equipo pero una concentración al último última hora sí, sí, sí. ¿usted qué quiere ser cuando sea grande? futbolista profesional ¿delantero o defensa volante? volante de marca, ¿como quién? como a Reggie, a Reggie. hágale papá voy a terminar con esta fanaticada del medallo, medallo tiempo sin verte, ¿cómo vamos? bueno Elki, primero que todo, gracias a Dios por esta oportunidad de volver otra vez al estadio después de toda esta crisis de la pandemia. Medellín dejó escapar dos puntos de oro, qué pesar. El portero que ha sido el mejor tuvo una fallita, pero no hay, no hay que criticarlo. ¿Cómo va me a Medallo el perro? A, a ese el mejor. Ese va a ser este año vamos a ser campeones, vamos No a... le ha dado no le ha dado al perro. Pues no hasta ahora está muy aliviado. ¿Y no sé tampoco. No, gracias a Dios el que. Señores. Ustedes sí, siempre ganan el, el partido Que Dios los bendiga, aquí están, terminamos con ellos Los hinchas de corazón del medallo ¡Rafa! ¡Gol, gol, gol, gol, gol! Bueno, ahí está la respuesta de los hinchas De corazón sobre el empate de Medellín Frente al Deportes Tolima Y al Medellín también poco a poco se le van agotando las opciones esta pausa y ya regresamos para las conclusiones del juego Medellín 2 Torimados, permiso Ya vuelve el superdebate debate por Teleantioquia El ser, el hacer y los lugares que habitamos. Prende el chip, aprende en Medellín. Conoce más de la oferta educativa en www.medellín.edu.co Alcaldía de Medellín. Medellín Futuro. Crédito Pensionados Cotrafa. Bajas tasas de interés. Línea única 454 9595 95. Vigilado Superfinanciera de Colombia. Adscrita a Fogacop. Colchones Dormir, el Plácido Descanso, teléfono 317 483 cuatro ochenta y es hora de viajar, es hora de encontrar un servicio confiable que te pueda llevar donde tú quieras llegar. Colchones dormir, el plácido descanso, teléfono 317-483-7548. Sigue viendo El Superdebate por Teleantioquia. Yogur con cereal Colanta, actúa natural con el nuevo yogur con cereal Colanta, hecho con leche 100% del campo colombiano. Naturalmente, encuéntralo en tu Mercolanta más cercano, tiendas o almacenes de cadena. Colanta sabe más, sabe a campo. Sabemos que buscas herramientas de calidad para toda ocasión. Por economía, garantía y calidad Una marca de herramientas la Una compañía en el taller y en el hogar Una marca de experiencia y con mucha variedad Herramientas Echitud Una herramienta de calidad bueno, ya estamos con la comarca porque ya llega Navidad, la natilla, los buñuelos, sí, señor. El buñuelo tradicional de la comarca y ahora la nueva harina de maíz para el buñuelo, mírela. Buñuelo artesanal de la comarca. Buñuelos más suaves y esponjosos con la nueva harina, sí, señor, que distribuye la comarca. Y si ya conoce el buñuelo tradicional disfrute el artesanal que está igual de sabroso y está es la harina de maíz para mezcla de buñuelo artesanal de la comarca sí, sí, bueno. sí, cada vez son más productos con el sabor de la comarca. la comarca los más sabrosos productos con el sabor de la comarca bueno, estamos a esta hora con Alcohol Farmacéutica, distribuidor de productos farmacéuticos para todo el país. Atención, droguistas, farmacias, farmacéutas, compre con nosotros y reciba los grandes descuentos y ofertas especiales que tenemos para ustedes. Llámenos en Medellín, 604 44, 444, 0411 y al 310 825 0943. Alco Farmacéutica, medicamentos de calidad con servicio humano. Bueno, ahora sí, proseguimos con el empate anoche del Deportivo Independiente de Medellín y vamos a ir sacando las conclusiones de este juego la noche anterior y, y las posibilidades que le quedan a Independiente de Medellín de ingresar a los 8 de Colombia. Luciano. Mire, yo no soy abogado de nadie, pero sí me parece que se comete una injusticia por el, el error que comete Mosquera el portero de Medellín, no se olviden que sacó una de gol clarita de Caicedo clarita de Caicedo la sacó de gol, ni qué decir lo que hizo en el clásico de manera pues que ahora no lo pueden condenar ni, ni mandarlo al infierno porque cometió un error compartido porque ese error no es exclusivamente de, del señor Mosquera Marmolejo y Medellín que piensa sumar de a tres porque de a uno no le va a rendir a mí me parece que Medellín mejoró y que jugó el mejor partido en la era comisaña. Gran segundo tiempo, gran segundo tiempo, sometiendo por allí a Tolima. Ojo que Tolima había recibido solamente cinco goles en este campeonato y en este partido recibió dos. Y eso tenía muy molesto precisamente a Hernán Torres, que un equipo como Independiente Medellín, carente de gol y le haya hecho dos. Y para mí, aparte de Buletich, que hizo dos goles, la figura, el otro como figura es Vladimir Hernández. Vladimir Hernández se ve que tenía razón cuando le dijo a Bolillo Gómez, póngame por el centro, por el centro fue un hombre vital, participó en la mayoría de jugadas de ataque de Independiente Medellín, mejor dicho, todos los caminos conducían a Vladimir Hernández, Vladimir Hernández además, viendo el, el contexto de todo el partido, arrancó de atrás, recibía el primer pase, empezaba a armar. Así que yo creo que ahí va a ser el puesto del señor Vladimir Hernández jugando por el centro, aunque se vio un poco sacrificado Jean Pineda por la izquierda porque por ahí lo vi muy incómodo. De todas maneras, Medellín para mí jugó gran segundo tiempo, el mejor partido en la era comesaña y creo que el mejor partido en este año porque con, con el técnico, con Bolillo Gómez, no jugaba bien realmente indudablemente que sí ha sido el segundo mejor tiempo del Medellín en esta temporada, ahora ha ido cambiando en qué sentido, con Bolillo era antes solo defensa, defensa, acuerda que nosotros criticamos el poco ataque del Bolillo, ahora en las estadísticas de, de las páginas especializadas de estadísticas aparece como Medellín como uno de los equipos de más remates al arco rival en el campeonato, lamentablemente su definición, primero con Camindo ahora, Buletiz, que ya al marco dos pero ese es un tema que le da dolor de cabeza a los técnicos del Medellín, el tema de definición pero ya mejorando, va mejorando A mí me parece que la utilización de Buletiz que es un goleador, y que lo, ya lo demostró con creces en Independiente Medellín dejaron el banco, era un error y creo que ya ahora mandarlo, decirle haga su fútbol donde él lo sabe hacer, eso fue lo que vimos en el partido de Jefe Interacto Lima y dos goles, es la clara representación de que es un goleador que lo tienen que dejar trabajar en lo que él sabe hacer, hacer goles. El tema es, y sobre todo en condición de local, no entiendo por qué a Medellín le, le cuesta tanto en condición de local obtener resultados, y es cierto. Esto a punta de empate no sirve. Afortunadamente en este momento, aunque se va cerrando el espectro a favor de Independiente Medellín para clasificar a los ocho de Colombia, Medellín sigue dependiendo de sí mismo. Pero yo pregunto también, ¿por qué Medellín regala un tiempo? Regala un tiempo, y eso pasó frente al conjunto deportes Tolima. El primer tiempo, no muy bien Medellín, para el segundo cambia. Y ojo, señores, es que entonces si no está San Andrés Mosquera Marmolejo, ¿qué va a pasar con la defensa de Independiente Medellín? Porque claro, estoy de acuerdo con Luciano, es cierto que cometió un error en esa acción, pero ¿cuántos ha salvado a favor de este conjunto deportivo Independiente Medellín? Señor técnico, y Juan José Aguilar... ¿Para qué lo, lo, lo tienen en este momento en el Medellín? Lo digo porque con tanta debilidad y el hecho de no estar bueno, ¿por qué no lo utilizó y utilizó Arboleda? Yo sigo insistiendo. Me parece fue un error enorme. Y para qué llegan otros jugadores. La defensa del Medellín ha bajado. Y sobre todo con los cambios que hizo el técnico en el partido ante Tolima. Bueno, tenemos los resultados de la jornada, la tabla de posiciones. Y la próxima fecha, los resultados son Calcas. así. Caldas 2, Equidad 1, Quindío 1, Petrolera 0, Patriotas 1, Pereira 2, Bucaramanga 2, Pasto 1 y Millonarios 4, Junior 1. Huila 1, Independiente Santa Fe 1. La próxima fecha, Envigado Millonarios, Envigado Millonarios, Petrolera Medellín. Este partido será el martes a las 6 de la tarde, martes 26, porque la fecha que viene, la 16. Comienza martes, miércoles y jueves, Pereira, Bucaramanga, Equidad, Águilas, Cali, Patriotas, bien, Nacional bien. Caldas, Pasto Huila, Santa Fe, Jaguares, Junior, Quindío y Tolima. Frente a la América. Las posiciones: primero Nacional, 36 puntos. Segundo Millonarios, 32. Tercero Tolima, 28. Cuarto Pereira, 27. Quinto Junior, 24. Sexto Envigado, 23. Séptimo Petrolera, 22. Octavo Jaguares, 22. Noveno Cali, 21. Décimo Bucaramanga, 21. Y continúa la tarde con la decimoprimera posición Medellín con 20 puntos, en la decimosegunda el Quindío con 20, igual que Santa Fe también con 20, que le ganó fue 2-1 al, al Huila, acaba de ganar 2-1 al Huila, Santa Fe. Deportivo Cali en la posición decimocuarta con 19 puntos, luego está Río Negro Águilas con 16 puntos, en la posición 16 Equidad con 15 Deportivo Pasto, posición 17 con 12, al igual que el Once Caldas, también con 12 puntos. Luego está en la posición 19 Patriotas con 11 puntos y portando el Farolito, posición 20, el Atlético Huila, 7 puntos. Atención a la próxima fecha del fútbol profesional colombiano, señoras y señores. Eh, ahí mostramos a alguien del vitrinazo, pero todavía no va. Próxima fecha, en un momento les vamos a contar entonces... Ya, ¿Donde? Ya, está, oh, tranquilo, ya, que ya, ya ya la dimos. Ah, ya la dimos. Claro. O sea que ya terminamos. Usted por estar pensando en lo que yo diga, se pone... Se, <risa> se, no, pues, o sea, pues, tan, sea, importan, se pues entonces, tan importante importante el programa. Se me acaba el tiempo, pero llegamos a la selección, a la sección Todos Unidos por Antioquia. La pregunta de esta noche, Todos Unidos por Antioquia, un abrazo para el doctor Aníbal Gaviria, que nos alegra que esté nuevamente al frente de la gobernación. A ver, la pregunta es, ¿cuál es el técnico colombiano más ganador del fútbol colombiano a ver, ¿quién es? la respuesta la ha dado Norbey Berrío es el hombre de productos la comarca. Norbey, buenas noches ¿cuál es la respuesta? ¿qué tal Rafa Gol? ¿cómo vas? mi nombre es norvey Berrío Manejo la dirección comercial de la comarca. La respuesta es Gabriel Ochoa, 13 títulos y es antioqueño. Y usted también es antioqueño. Con esa pinta, vea, mi amigo de la comarca, Ave María, tiene una cara de esos ganaderos de Antioquia. Es la sección Todos Unidos por Antioquia. Sí, Gabriel Ochoa, el técnico más ganador en la historia del fútbol colombiano, 13 títulos. ¿Cuál es la última noticia? ¿Qué novedades hay en la comarca que es tan antioqueño como usted y yo? Bueno, es una compañía que viene de dinamizando todo el portafolio para esta Navidad Natillas y Buñuelos La Comarca que no se le olvide que el plato antioqueño va con mazamorra va con mazamorra claro va con mazamorra ¿Dónde se consiguen estos productos? Bueno, nosotros tenemos varios canales de distribución tenemos distribuidores tenemos superetes y aquí en la central mayorista ¿En esta reactivación económica cómo les está yendo? Bueno, muy bien gracias a Dios eh, porque somos bendecidos de manejar un sector como es alimentos y vamos creciendo en los números sé que me va a regalar le va a regalar la mazamorra porque usted también tiene cara de paisa y que se lleve de una vez la natilla y el buñuelo le guste de una vez vea yo pongo el bocadillo muchas gracias señorita hermosa a ver destapia ahí, por favor eh, venga venga yo abro la boquita y usted me da el buñuelito no tranquilo vea, vea. Por favor. Es que esa va a ser la invitación. Esa va a ser quitarme la puerta. Daré cambio a Rafa Gol que estoy comiendo. Decirle que siga. Rafa, cambio. Rafa. Gol, gol, gol, gol, gol. Bueno, muy bien, Norbey, Un abrazo, lo mismo, por estaban pelados. Peláez. Eh, ahora sí, llegamos a la hora de la verdad. Número del 1 al 198, Luciano. Pues 35 los puntos que tiene Nacional. ¿35 puntos tiene Nacional? Bueno, entonces está bien. Vamos a, a decirle rápidamente los ganadores. Adriana eh, Adriana Porero del barrio Robledo, 3 x ve en el programa Un Hombre... Dos mujeres. La respuesta, Gabriel Ochoa Uribe. La respuesta, perfecto. A ver, Gustavo. El número nueve de Buletich. El número nueve de Buletich, Marcela Acevedo del municipio de Barbosa. Tres personas ven en el programa Dos Hombres Una Mujer. Respuesta, Gabriel Ochoa Uribe. Correcto. A ver, Velosa. El número 27. Eh, María Eva Arboleda gana premio. Ella vive en el barrio Belén. Tres personas ven el programa: un hombre, dos mujeres. Y la respuesta: Gabriel Ochoa Uribe. Correcto. A ver, Juan. 108. El número 108 para Sebastián de los... Sepúlveda, del barrio Guayabal. <risa> Cuatro personas ven el programa: dos hombres, dos mujeres. Y la respuesta: Gabriel Ochoa Uribe. A ver, don la El 79. El número 79 para Julio Arenas. Uh -huh. Vive en el municipio de Envigado, dos hombres, dos personas ven el programa, un hombre y una mujer, y la respuesta es correcta Gabriel Gabriel Ochoauri. ¿Me falta un número, Luciano? El 100. 100 cerrado. El 100. Adriana María Bustamante, en el barrio Buenos Aires de Medellín, seis personas ven el programa, tres hombres, tres mujeres, Gabriel Ochoauri todos ganar, nos comunicamos con usted para decirle cómo reclaman todos los previos. Bueno, vitrinazo, don Luciano, ¿para quién? A Wilson de, la Wilson, Wilson de la Comuna 8, a los muchachos de Adonai, a Juan Esteban Geraldo Suárez y a los directivos de Los Paisitas que hacen posible el baby fútbol en el mes de enero. Estoy saludando a mi sobrino Edwin Ríos en la ceja que está de cumpleaños. Para Arcesio Mejía, en Cisneros, es el señor padre de un hombre que ahora está laborando con nosotros, que tiene toda la parte de la tecnología, que es Juan Felipe Mejía. Y para Pedro García, en Conduzcamos. A Jean-Paul Joao Velosa, que está en la ciudad de Medellín, llegó de Orlando a la visita de la familia. Gustavo Orrego, Gustavo Arismendi y su señora Franci, y a Oscar eh, y Amor Díaz de Montaña. Para Jimmy Oyuela, en los Estados Unidos, que es fiel televidente del programa, y para Arnois Piedraíta, en Sedimet de la 33, que también me dice, no se pierde el programa. Este homenaje lo hacemos desde Rafa Gol Radio, Televisión e Internet para Mario del Valle, que en paz descanse, hincha de Independiente Medellín. Su familia, amigos, medallo, nuestro gran amigo, también le rinden un homenaje a él, que en paz descanse. Juan Camilo Tamayo, en el municipio de Itagüí, muchas bendiciones para las divas del fútbol, en Bogotá y en Medellín próximamente estarán aquí en el set de Rafa Gol Radio, Televisión e Internet y en todos los eventos. Le sale una babita a un amigo mío que está a la izquierda. Bueno, también un abrazo para la doña Ana embogada para para Roberto Víctor, para Jonas Fabiola, un abrazo en Bogotá y Adriana Ariana, la hermosa. Bebé. Un abrazo. Se nos acabó el tiempo a todos ustedes. Recuerden las palabras del salmista en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Dios me hace vivir confianza. Dios les bendiga a todos, permiso